Buenos días, en el vídeo de hoy mostraremos cómo usar la función, el objeto cells, en lugar del objeto range para acceder al valor de una celda en Excel, desde Visual Basic for Applications. Eh, el objeto cells se caracteriza porque hay que indicarle el nombre de fila y número de columna en la que está la celda que queremos. En este caso, la fila 1 sería la A, perdón, la columna 1 sería la A, la columna B sería la 2 y la fila 1 la fila 2 de tal forma que esta celda amarilla que queremos sería la celda 2.2 vamos a modificar la macro para comprobarlo y el formato que debemos dejar es este punto 22value de esta forma cuando ejecutemos nos dirá exactamente el valor que tiene el día que introducimos por ejemplo el 7 se corresponderá al domingo. Igual que teníamos, si aumentamos el número seguiremos comprobando que nos indica que el número es demasiado grande. La gran ventaja de la función cells del objeto cells con respecto al objeto range es que, dado que usa dos números para indicar la celda, podremos usar variables a las que podremos incrementar a través de un bucle for o un bucle while para recorrer distintas celdas. Eso lo veremos en un próximo vídeo.